Bueno, primero de todo agradecer eh, a la gente que vino eh, y a esta segunda sesión de Seminario Permanente, que es una instancia que hemos organizado desde el Decanato para promocionar la discusión sobre la cuestión de las humanidades, básicamente. ¿ya? Y hoy día tenemos un eh, nuevo invitado. La primera vez estuvimos con Sergio de ¿cierto? Hoy día tenemos... Invitado a Raúl Rodríguez Freire de la Universidad Católica de Valparaíso, ¿cierto? Y también quería destacar que Raúl eh, ha tenido una trayectoria interesante y muy importante en relación precisamente a situar una problematización de la discusión universitaria ¿no? en, en la contemporaneidad. La relación neoliberalismo, constitución de saberes, ¿no? la pregunta por la universidad, la actualidad. Y el último libro que publica Raúl ¿cierto? es La condición intelectual, permiso, <risa> que es este texto, ¿ya? que es un texto muy interesante, ¿ya? Eh, donde básicamente uno de los temas centrales es la problematización del trabajo material, el trabajo inmaterial, ¿no? eh, en la época contemporánea. ¿no? Eh, gracias, sí, Rodrigo. Bueno, bueno, eh darle la gracia también al, al seminario, eh, a la invitación, digamos, a plantear un, un, no un tema. En realidad voy a, a tocar varios temas y que tienen que ver con, <coughs> eh, con lo que he venido trabajando ya hace casi 10 eh, años en relación a las transformaciones de, de la universidad. Y eso es esa misma preocupación por las transformaciones de la universidad, y no solo de la universidad, sino también de, de la sociedad contemporánea, eh, en particular a, a, a través de mi, de mi trabajo con, con estudiantes, eh, que he visto cómo se, se han ido transformando ciertos hábitos ¿no? de lo que es eh, habitar la, la universidad hoy día, eh, ciertas formas de trabajo eh, al interior de la universidad, no solo de profesores sino también de estudiantes eh, es lo que me lleva también a preocuparme por, por la enseñanza eh, en el colegio ¿no? eh, y que tiene que ver eh, lo que ocurre hoy en el colegio con los problemas que como sociedad eh, tenemos y, y cuál es el impacto de eso en, en la propia universidad ¿no? eh, entonces voy a a, a, a trabajar, creo, ¿no? Eh, como tres puntos, no sé cuánto tenemos. 40, casi 45 Ok. Eh, entonces, me gustaría trabajar como en, en, o, o problematizar en torno a tres puntos, ¿no? Eh, algo que podríamos llamar como conceptos, eh, eh, transformaciones del trabajo y el lugar de la imaginación. En torno a los conceptos, eh, desde el 2011 precisamente eh, que empecé a, a, a rastrear eh, algunos conceptos que, sin darnos cuenta, eh, estructuran eh, la universidad contemporánea, ¿no? Eh, son conceptos que, eh, que la estructuran eh, de una manera muy, muy particular, porque son los que transforman la universidad contemporánea eh, en lo que uno podría llamar una fábrica de subjetividad neoliberal. De ahí podríamos ver cómo eso se da de manera concreta. Pero son conceptos que han surgido en distintos lugares del, del mundo, en distintos momentos también históricos, eh, y que hoy día... Este, operan de manera conjunta y dan, con, dan lugar, como decía, la arquitectura eh, universitaria contemporánea. Esos conceptos son crédito, capital humano, calidad, emprendimiento y competencia. ¿no? Entonces, ¿qué se puede decir del crédito? No? Eh, lo primero... Eh, que uno hace es darse cuenta de que está completamente naturalizado, no solo porque los estudiantes estudian con crédito, ¿no? con el aval del Estado, eh, sino también porque los estudiantes hoy día aprueban créditos, ya no asignaturas. ¿no? Entonces, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que implica aprobar créditos? ¿no? ¿Y dónde o en qué momento surge la noción de crédito? Y esa es una cuestión muy interesante, eh, y es que la noción de crédito como eh, unidad de medida de la enseñanza se genera en el siglo XIX en Estados Unidos, durante la segunda mitad, y lo que pretende precisamente es, eh, eh, supuestamente, ¿no? supuestamente lo que busca la noción de crédito es flexibilizar una malla eh, curricular que se ve como arcaica tradicional, eh, vinculada al conservadurismo. ¿no? Eh, cuando uno ve la discusión en torno a la necesidad de, de, de colocar la noción de crédito como unidad de medida, eh, por lo menos para mí es evidente la relación que tiene con eh, la, la crítica a la enseñanza en latín en Chile ¿no? y no solo en Chile, ¿no? porque se ve como eh, una lengua eh, vinculada a la iglesia, al conservadurismo, al tradicionalismo entonces en función de una eh, enseñanza más democrática y pluralista hay que acabar con el latín eh, en función de la enseñanza de la lengua moderna con la noción de crédito ocurre más o menos lo mismo, ¿no? los cursos fijos estandarizados, o eso es lo que se veía, deben dar paso a una formación más abierta con cursos selectivos. Eh, entonces, ¿cómo evaluar esos cursos selectivos? La primera pregunta que se hacen en, en, en ese momento, eh, alrededor de 1870, eh, y la forma de evaluarlo tiene que ver con la cantidad de tiempo necesaria para aprobar un curso. ¿no? Entonces, van a haber cursos eh, obligatorios y cursos selectivos. Y es interesante que eh, universitariamente eh, el, el, digamos, el primer espacio donde eh, esto se pone en práctica es un doctorado en filosofía. ¿no? Lo cual es muy interesante que sea un doctorado en filosofía y no eh, eh, en otro lugar. ¿no? Eh, y funciona. ¿no? Se puede contabilizar el tiempo que se dedica eh, para un curso X. Ya no es un curso fijo, un curso determinado. O sea, ya no es un curso determinado, es un curso electivo. Y funciona, contabiliza, entonces, y se da, eh, se, rápidamente se dan cuenta que esto sirve para estandarizar no solo una malla, sino eh, un sistema eh, de enseñanza. Eh, y se empieza a aplicar lentamente en algunos colegios Y después surge la pregunta, eh, ya con, con una, una política expansiva, todo esto, por supuesto, tiene de trasfondo la transformación de la, de, del mundo de la industria, no y de la, digamos, el, el financiamiento de la, de la revolución industrial, ¿no? Eh, entonces ahora se necesita estandarizar eh, el sistema de enseñanza en su conjunto en Estados Unidos, un país tan grande, entonces ¿cómo se lo logra eh, estandarizar eh, para tener políticas transversales? ¿no? Y lo que surge ahí es aplicar esta noción de crédito que, que se había experimentado en un ámbito universitario al conjunto de la enseñanza de Estados Unidos. ¿no? Y eso se va a hacer recién a inicio del siglo XX, eh, 1910-1911. Eh, y de ahí se dan cuenta que esto sirve también para la universidad. ¿no? Ya que vamos a estandarizar los colegios, estandaricemos también el sistema universitario y así tenemos un sistema homogéneo de, de medidas. ¿no? Eh, ahora, ¿cómo se hace eso? No? Porque la misma pregunta que surge es... Esto es un cambio revolucionario, ¿no? Eh, para esto se necesitan profesores jóvenes, profesores que estén dispuestos a asumir el desafío de eh, pensar la enseñanza de manera distinta, y ahí surge eh, la Fundación Carnage, que dice, nosotros entregamos dinero a la universidad para que jubilen profesores, contraten nuevos profesores e instalen el sistema de crédito. ¿no? Eso a mí me suena de manera muy similar a los meses sub en Chile. ¿no? Todos los eh, posgrados tuvieron meses sub, a cambio de instalar el sistema de crédito transferible ¿no? eh, bueno, es más larga la historia pero para ahondar, ¿qué es lo que hace el sistema de crédito transferible? ¿no? borra completamente la singularidad de cualquier contenido ¿no? porque el sistema de crédito transferible va a ser homologable eh, un electivo de ping pong o física cuántica porque lo que importa acá es el tiempo que un estudiante va a dedicar a un curso ¿No? Entonces, ahí en el sistema crédito uno puede ver eh, uno de los, de los primeros eh, dispositivos que empieza a colocar el ámbito del saber eh, bajo la lógica de la, de la contabilidad y por lo tanto comienza a ser lentamente, eh, como podríamos decirlo, eh, irrelevante aquello que se estudia. Porque lo importante es el tiempo que se dedica a aquello que se estudia, ¿no? Eso, olvidaba señalarlo, coincide también la noción de crédito, eh, que no es menor, con la ampliación de la matrícula eh, eh, escolar y universitaria en Estados Unidos, ¿no? Y es esa la preocupación, ¿no? Ya que se van a abrir la, la, las matrículas, todo siempre en función de, un, de una democracia, ¿no? Que va a ser más inclusiva, porque ahora van a llegar tanto al colegio como a la universidad de estudiantes que antes no tenían la posibilidad, el mismo discurso que uno escucha en Chile con la ampliación de la matrícula, ¿no? Eh, y bueno, hay gente, eh, el presidente Harvard, por ejemplo, que son bien honestos, dicen, es evidente que con la ampliación de la matrícula <coughs> se pierde lo que hoy día llamamos calidad, ¿no? Pero se gana en masividad, ¿no? Eso es algo que tenían eh, muy claro y el riesgo que, que decidieron afrontar. Eh, pero la noción de crédito hace algo más que subsumir el, el, el, el contenido, digamos, a la, a la contabilidad. Nosotros no lo percibimos, ¿no? y en Chile no ha sido tan, tan drástico, pero la noción de crédito permite medir incluso la optimización del espacio en el cual se hace clase. ¿no? Y la noción de crédito lo que llevó a, a algunos eh, dire, eh, eh, eh, rectores en algunas universidades de Estados Unidos a determinar el valor hora, por la enseñanza de latín y la enseñanza del francés, como lengua extranjera. Y la noción de crédito bien aplicada, lo que le permite darse cuenta que están perdiendo plata enseñando latín. ¿no? Entonces, se deja de enseñar latín y se empieza a enseñar solo eh, eh, lenguas modernas como el francés. ¿no? Esa era la discusión, enseñar francés o latín, el latín era muy caro, todo esto a través de la noción de crédito. ¿no? Eh, y bueno, de manera más radical la noción de crédito también puede ver la optimización del mismo profesor, ¿no? el tiempo que se dedica un profesor de la enseñanza, a la investigación y cosas por el estilo. Entonces ahí tenemos la primera noción, ¿no? Fin del siglo XIX, eh, eh, inicio del XX, se estandariza en Estados Unidos, en, eh, en Chile se empieza a instalar en los eh, 90, yo cuando ingreso a la universidad está la idea de, de, de sistema de crédito transferible porque va a ser supuestamente eh, más fácil sobre todo el, la movilidad estudiantil, lo cual uno se da cuenta cuando mira alguna biografía es que es, un, es una. No es necesario instalar el sistema de créditos transferibles para que haya movilidad estudiantil, ¿no? Benjamin eh, andaba con una libretita moviéndose por distintas eh, universidades y el profesor le firmaba que haya tomado un curso. Eso era más práctico incluso que el sistema de créditos transferibles, ¿no? Eh, lo interesante, yo recuerdo las discusiones, ¿no? Cuando se instala el, el sistema de créditos transferibles en el, el posgrado en Chile, la pregunta clave era, bueno, ¿y quién va a financiar la movilidad? ¿no? Y, y yo me acuerdo, yo participé, de hecho creo que estábamos juntos cuando se, se dio esa discusión, Rodrigo, Da, da lo mismo, ¿no? Ahí se verá cómo se mueven los estudiantes de Concepción que quieren tomar un curso en Santiago. Lo importante es instalar esto porque son los recursos eh, que llegan que nos obligan a instalar esto, ¿no? Eh, Yo diría existe una maniobra que es una cosa, digamos, muy interesante, pero eh, que, que, que más interesante incluso que el sistema crédito transferible, ¿no? Porque tiene que ver con la, la apertura, eh, digamos, basada en la confianza eh, entre programas universitarios chilenos de posgrado, eh, y no en la, en la contabilidad. ¿no? Eh, segundo concepto clave en este, en este momento es el de capital humano. Eh, cuando uno revisa, y esto es interesante también, la revista del Ministerio de Educación eh, chileno, antes de que empiecen a publicar textos sobre el capital humano eh, a principios de los años 60, la noción que se emplea desde el Ministerio ¿no? eh, de Educación, no del Ministerio del Trabajo, es la noción de recurso humano. ¿no? Y no hay discusión para la gente que trabaja en el Ministerio en ese entonces, en los años 50, que la universidad no forma ciudadanos, sino que forma recursos humanos. ¿no? Eso uno lo puede ver revisando las revistas de, del momento. ¿no? Eh, Capital humano entonces viene a suplantar esa noción que no logró entrar con fuerza. Eh, y ya podríamos preguntarnos por qué no logró entrar con fuerza y por qué sí entra con fuerza en la noción de Capital Humano. ¿no? Lo interesante es que Capital Humano eh, no lo trabaja Friedman directamente. Friedman va a ser beneficiario de, de las discusiones previas. Eh, ¿no? Es eh, Theodor Chultz, no Y Schultz eh, que trabajó para la Oficina de Asistencia Técnica de Intercambio de Estados Unidos con América Latina, fue el que se dio cuenta que mirando solo la enseñanza o el sistema escolar y universitario en América Latina, que había una diferencia con Estados Unidos. Eh, y esa diferencia estribaba en la forma en que se consideraba eh, eh, el valor de la educación. ¿no? Eh, es más complejo, pero eh, con un estudiante postdoc que tenía él, eh, Jacob Mince, se dan cuenta que eh, mientras más tiempo uno eh, gasta, gasta en educación, ese tiempo que uno gasta se va a ver eh, retribuido a futuro en ingresos. ¿no? Esa es eh, eh, la, la, digamos, la base de la noción de capital humano. Entonces, Chul se dio cuenta que eso no ocurría en América Latina, entonces, sí en Estados Unidos, y eso es lo que le lleva a pensar en él en la noción de capital humano, porque mientras más invierto en mí a futuro, eh, mayores réditos tendré. Y el texto clave de él, Schultz, eh, viene a, a Chile, da una conferencia en el año 61, el 62, si, si no recuerdo mal la fecha, se publica su conferencia en la revista El Ministerio de Educación en Chile. Eh, y causa cierto interés ¿no? Eh, la noción de capital humano como vernos sujeto, eh, como sujetos de inversión ¿no? sobre nosotros mismos. Y la, la, la, la intención de él es declarada en ese texto que se publica en Chile. Eh, la idea es transformar a cada trabajador en un empresario. ¿no? Eso lo dice de, literalmente. Coincide, ¿no? Lo, lo de Schultz es que Schultz es quien está detrás del de convenio eh, de Chicago con la Universidad Católica. Entonces uno se da cuenta también, revisando los diarios de la época, que ya el año 58, el Mercurio en Chile empieza a publicar textos sobre capital humano. ¿no? O sea, Tempranamente, ¿no? Fin de los 50, inicio de los 60, en Chile se están publicando estos textos, pero que son marginales todavía. Por supuesto, el golpe de Estado va a, a darle eh, una plataforma importante a toda esta escuela, eh, que para mí con el tiempo me he dado cuenta que es una escuela del capital humano. O sea, eh, tenemos mucha importancia, hablemos, le hemos dado mucha importancia, digamos, a la figura de Friedman, que, que por supuesto eh, la tiene, ¿no? Pero es para mí, con el tiempo de la noción de capital humano, uno de, las, uno de los dispositivos de gobierno de la población clave que salen de Chicago. ¿no? Eh, y es el dispositivo, para ir adelantando, que está detrás de la transformación eh, o de la nueva ley general de universidades del 81 de la dictadura, ¿no? Eh, que es lo que, porque esa ley no, lo, no menciona la noción de capital humano, pero lo que tiene detrás es la transformación del sujeto que ingresa a la universidad. Ese sujeto ya no es un, un estudiante, es un inversor. ¿no? Y por eso eh, se transforma también la propia noción de universidad. Eh, ¿Cómo es que explota la noción de capital humano? Y hoy día es este, transversal, tenemos nociones como capi, este, de manera muy inocente, capital cultural de Bourdieu, por ejemplo uno Hay unos textos donde lea a Bourdieu y lea eh, eh, a Howard Becker, perdón, a Gary Becker, que es otro de los teóricos del capital humano, y son indistinguibles capital eh, humano de capital cultural, ¿no? Eh, Bourdieu también habla de la inversión y qué sé yo, ¿no? Por eso tengo mucha suspicacia con, con esa parte de Bourdieu, ¿no? Eh, la noción de capital humano se empieza a cobrar fuerza en los años 70, y aquí adelanto otro punto que, que voy a tocar luego con las transformaciones del trabajo con la crisis del trabajo en verdad ¿no? y esa crisis del trabajo tiene que ver con la automatización, ¿no? los, los críticos eh, de, del grupo crisis ¿no? de, de, de Alemania Robert Kurz eh, eh, Ansel Japp por ejemplo han trabajado en la crisis de, del trabajo que tiene que ver con la automatización y la automatización tiene que ver eh, con la eh, con el despido ¿no? de miles de trabajadores. ¿no? Eh, es un proceso inherente al capital, ¿no? eh, digamos, la lógica del capital. Entonces coincide ¿no? cuando hay miles de personas despedidas, los sea, trabajadores cesantes que tienen que reinventarse. ¿no? no es casual que la noción de capital humano... ...de paralela con la de emprendimiento empiece a, a, a darse en ese momento, ¿no? Mucha gente que tiene que reinventarse... ...y qué mejor que reinventarse que como emprendedor, ¿no? Eh, hoy día, por supuesto, la noción de, emprendi de emprendimiento es clave, ¿no? Eh, incluso está de la mano con la noción de eh, industrias creativas, ¿no? Ya no se habla ni siquiera de industrias culturales... ...que ya es un concepto que uno puede discutir, pero hasta... ...industrias culturales fue desplazado por industrias creativas... Y eso está lleno de sujetos y sujetas que se ven a sí mismos como emprendedores, ¿no? Piñera tuvo el año de emprendimiento, etc. De hecho, hay muchas universidades que hoy día apuestan, tienen su, su unidad de emprendimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque esperan que sus estudiantes generen una tesis de pre o programa de lo mismo, que pueda generar eh, una patente, que al final eh, genere algún, algún rédito a la propia universidad, ¿no? Eh, claro, bajo la, la idea de que quién no quiere que sus estudiantes le vaya bien, que genere una nueva idea, ¿no? etcétera. Entonces capital humano va de la mano de emprendimiento y capital humano entonces es la transformación del estudiante en un empresario de sí. Y este estudiante no aprueba, esto es lo interesante, no aprueba cursos sino que aprueba créditos, ¿no? Pero el estudiante está en deuda ¿no? cuando ingresa a la universidad y va pagando esa deuda a medida que va avanzando. Los años 70 también, esa transformación del trabajo, esa automatización va de la mano con lo que nosotros hoy día llamamos como postfordismo o toyotismo, ¿no? De ahí podríamos hablar un poco más de eso, de cómo afecta el, el, el toyotismo eh, a la universidad, ¿no? Aunque, para no, para no olvidarlo, este, señalo dos cosas nada más, ¿no? El toyotismo que es la transformación de, de, del fordismo, ¿no? El fordismo eh, que es lo que nosotros conocemos, digamos, de, de, de, con la figura de Chaplin, ¿no? que el trabajo en cadena... Y eh, cronometrado, ¿no? Eh, el, el toyotismo transforma eso completamente, ya no se trabaja en cadenas se trabaja en grupos de trabajo, eh, no hay directores, no hay capatas. el grupo determina su propio ritmo de trabajo, por supuesto, mientras más, trabajo, más, más trabaja o mientras más productos genere, mayor va a ser su sueldo, ¿no? Es por productividad. Y eh, el toyotismo tiene una cuestión que es revolucionaria, nosotros no lo vemos, pero es la eliminación de la bodega, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque si se hacían mil autos Ford, hay que guardarlo, hay que, ese espacio es costoso, hay que trasladarlo de ahí al lugar de donde se va a vender, etc. ¿no? El toyotismo elimina eso. ¿no? Y para eso eh, eh, habla de lo que se llama just in time, ¿no? es la producción justo a tiempo. Nos ahorramos la bodega porque vamos directamente al vendedor. ¿no? Para eso se paga previamente la producción. ¿no? Y ahí hay que este, sincronizar. Eh, eh, un trabajo que se despliega a nivel global, ¿no? Porque la Toyota, como toda empresa contemporánea, no opera solo dentro de un país, ¿no? Tiene que ensamblar. Y en un lugar ensambla las piezas que vienen de 15 países, qué sé yo, y de ahí directamente al, al, al lugar de venta, ¿no? ahorrándose la bodega. Bueno, ¿cómo se da el Just-in-Time? Que es la producción justo a tiempo, y para que haya justo a tiempo hay que eliminar la grasa, ¿no? Eso es lo que, lo que dice eh, Taishi Ono, ¿no? ¿Y cómo se elimina la grasa en la universidad? Que esa es la pregunta que uno se hace, ¿no? ¿Con ¿Qué tiene que ver el posfordismo con la universidad? Me adelanté, pero bueno, es algo que, lo que recién estoy trabajando, pero que es muy interesante, ¿no? La acreditación de, de, de todos nuestros programas tiene dos variables clave, ¿no? Para obtener calidad. Es interesante que eh, la rigurosidad o, o la ampliación de una planta docente no es una de las variables clave para eh, eh, medir la calidad, ¿no? Eh, porque uno podría decir una universidad, como muchas de las que operan en Chile, que tiene un 85% de su planta docente flexibilizada, no puede ofrecer calidad, pero es un dato menor, ¿no? Las dos variables son eh, retención y titulación oportuna, ¿no? Con eso se logra el just in time en la eh, universidad, ¿no? hay que hacer que el estudiante no se vaya y que salga en el tiempo oportuno, ¿no? Eliminando ese tiempo que, que son dos o tres años de tesis, ahora son un semestre, con suerte. Eh, la tesis ya va como curso ahora para, para asegurarnos que salga en el tiempo adecuado. Y se elimina la grasa. ¿Qué significa eliminar la grasa? ¿no? Para este just in time, es eliminar todos aquellos cursos que no contribuyen a su formación como trabajador determinado. ¿no? Hoy día se eliminan los electivos, por ejemplo. ¿no? La gente que estudia ingeniería... ¿Para qué va a tener un electivo de poesía? Si eso no le va a contribuir a su trabajo. Los que estudian Derecho, ¿para qué van a tener un electivo, este, no sé, de, de, de filosofía incluso? Porque Salvo que sea filosofía del derecho, pero ya hasta eso está en discusión. Eh, ¿Para qué todos estos cursos que en realidad son una pérdida de tiempo, que lo desconcentran de su título profesional? ¿no? Yo no he visto, no sé si lo, yo lo, uno estudia las mallas, ¿no? Eh, y cada vez se van eliminando ciertos cursos y se van introduciendo otros, identidad profesional y cosas por el estilo, ¿no? Se elimina entonces todo eso que no contribuye a la formación, porque además son cursos que podrían ser medios difíciles también y perjudicar eh, el normal desarrollo de un estudiante, eh, afectan la retención, ¿no? Porque, ¿qué pasa si un estudiante que estudia ingeniería se le ocurre tomar dos cursos de filosofía y los reprueba? ¿No? Afectan su, su paso, incluso podrían hacer que se cambie de universidad, etcétera, ¿no? Son pequeños índices ¿no? de cómo este modelo postfordista pues, fordista inventado en, en, por eh, Tai Ono en China afecta el mundo de la universidad. La evaluación docente, por ejemplo, tiene su antecedente en el control de calidad de que inventa la Toyota. ¿no? La Toyota es la primera empresa que sale a hacer encuestas a sus clientes respecto a los productos que vende. ¿no? Eh, de ahí pasa la Xerox, ¿no? y de la Xerox pasa la administración... Eh, pública y de administración pública, pasa al sistema universitario, ¿no? Los estudiantes que hoy día evalúan el profesor, evalúan el producto que el profesor está entregando, ¿no? Están evaluando, eh, eh, digamos, como cualquier consumidor. Eso es lo que están haciendo, ¿no? y, y falta poco para que los estudiantes ya empiecen a, a colocar caritas en vez de, de números, ¿no? Y llegamos a la noción de calidad, ¿no? Ahí, claro, uno puede hacer una arqueología de, de la noción de calidad, pero la, la calidad que, que a nosotros nos interesa es aquella eh, directamente vinculada eh, con la empresa. ¿no? Eh, porque la calidad en realidad lo que es es estandarización. La calidad no viene a medir la calidad... Primera cuestión importante que uno eh, percibe rápidamente mirando la, la ley de de la calidad, mirando la agencia acreditadora, incluso mirando las propias universidades y sus discursos respecto a la calidad que enseñan, ninguna, ninguna define la noción de calidad. ¿no? Porque la calidad no tiene que ver con eh, efectivamente la calidad, ¿no? por decirlo de alguna manera redundante. Y por eso es que la gente dice que en realidad lo que se trata es el de, del aseguramiento de la calidad, ¿no? No se mide la calidad, sino que se certifica el aseguramiento. ¿Y cómo se certifica el, el aseguramiento o qué es el aseguramiento? ¿Qué es el aseguramiento? Bueno, la noción de calidad está eh, vinculada a las normas ISO, ¿no? a la Agencia Internacional de Estandarización. ¿Cómo llegan eh, esas normas a la universidad? Hay universidades en Chile que tienen su, su, su logo ISO. Si ustedes miran cualquier producto... Desde la mortadela a, a, a, a, la, a la hoja, eh, tamaño carta, también tienen su, su logo ISO, ¿no? Eh, que son el mismo logo a, a todo esto, eso es súper interesante. Una universidad, un choripán, perdón, un chorizo o una hoja tienen el mismo logo. Lo cual debiera llamarnos la atención, ¿no? Porque tenemos el mismo logo que, que la mortadela. Eh, bueno, la norma ISO, o sea, la, la ISO surge... Eh, alrededor de, de, de, de la Primera Guerra Mundial y se, se, se, se logre, eh, digamos, estabilizar con la Segunda Guerra Mundial. ¿no? El problema es que se genera en una guerra, por supuesto, no es la producción de libros, sino la producción de armamento, en particular de balas. ¿no? Entonces, ¿cómo asegurarse, eh, en un contexto previo a la estandarización, que no falten balas? ¿no? Se generan, a partir de entonces, de la Primera Guerra Mundial, eh, una asociación que lo que busca es estandarizar la producción de un producto... Por lo tanto, homogenizar, ¿no? y esa es una cuestión clave, el armamento para que las balas coincidan en esos armamentos. ¿no? Una cuestión muy básica. Eh, porque si tenemos muchos tipos de, de armas, en ese momento, hoy día volvemos a otro escenario, pero en ese momento, eh, es el momento este, fordista ¿no? de, la, de la estandarización eh, radical, del disciplinamiento, ¿no? cuando uno lo ve con Foucault, si tenemos muchos tipos de armas, también tendríamos que tener muchos tipos de balas, ¿no? y eso dificulta la producción en un escenario eh, de conflicto bélico. Entonces, reducir eh, la producción de, de, de la diferencia en términos de armas, porque así reducimos también la, la variabilidad de las balas que se necesitan, y nos aseguramos de contar con ellas para la guerra. Esa necesidad militar ¿no? se vio como un, un efecto positivo, y por lo tanto se empieza a pensar que esta noción de estandarización también debiéramos usarla para otros productos. Y surgen las primeras eh, organizaciones internacionales eh, de estandarización en Europa continental y también en Inglaterra. Eh, por lo tanto, la Segunda Guerra Mundial se enfrenta de manera mejor, ¿no? Eh, ya cuentan con sistemas de estandarización, pero no son completamente internacionales. Esa internacionalización se va a lograr después de la, de, la, de, la, de la Segunda Guerra Mundial y va a empezar a tener tintes globales. Y esa globalización se da completamente cuando se crean las normas ISO a inicio de los 90, ¿no? Eh, entonces, ¿qué es lo que es la estandarización? No? si es una, la, la, la calidad, ¿no? porque todo esto bajo la idea de, del control de la calidad es la, la homogeneización de la producción. ¿no? Y por lo tanto, ¿qué es lo que es el aseguramiento de la calidad? Es el, es, es, es el aseguramiento de la soberanía del consumidor. ¿De qué manera? Porque ese loguito ISO o cualquier otro logo similar lo que, lo que señala es que el producto que uno compra tiene ciertas características, ¿no? Y por lo tanto, el cliente tiene que tener la facultad o la posibilidad fácil de comprobar que esas características del producto que compró se cumplen, ¿no? Por lo tanto, si yo compro eh, una libreta a 100 pesos, ¿no?, y se me dice que la calidad, uno la puede ver, ¿no? El tipo de papel, el encuadernado, es de determinado tipo. Y cumple con eso, está bien. Si compro una libreta de mil pesos, pero se me dice que el papel es de mejor calidad, que el encuadernado es mejor, que tiene un color, que tiene eh, la lengüeta, vale mil pesos. Desde el punto de vista de la calidad, no es que la de 100 sea mejor que la de mil. Porque si ambas responden a lo que ofrecen, el consumidor no tiene de qué preocuparse no sé si me me, me, entiendo, me explico bien ¿no? claro, tiene que ver con las expectativas si yo compro algo de 100, pero está bien respecto a los 100 pesos, no hay ningún problema si compro de 1000, bueno el aseguramiento de la calidad lo que mide es eso no es la calidad, es lo que mide, por lo tanto que no le mientan al consumidor ¿no? eso es lo que eso es lo que mide porque es evidente que entre una y otra hay una diferencia tremenda ¿no? Es, uno la mira pero no es que si esta me costó 100 y esta otra 1000, me estén engañando. No. Con la universidad ocurre lo mismo. ¿No? Hay universidades que están estructuradas en términos de clase. En este país y en cualquier lado. ¿No? Entonces uno sabe qué es lo que puede esperar de una universidad determinada y de otra. No, no es que una universidad que... que, que que no sea, por ejemplo, la, la católica o la chile, eh, tenga menor calidad. ¿no? Desde el punto de vista del aseguramiento, si lo que ofrece es correcto y los estudiantes están eh, a satisfacción, no hay ningún problema. ¿no? Porque ocurre lo mismo que en el mundo de, eh, del, del, del comercio. ¿no? Si uno compra jamón serrano o compra mortadela, es lo mismo también. ¿no? Uno sabe eh, eh, qué es lo que está comprando eh, a menos que venga descompuesto, ¿no? Y si viene descompuesto, uno tiene donde eh, reclamar. Por eso es que hoy día la ley de, de, de, que deje el sistema universitario chileno hace que, o permite que, eh, un estudiante, incluso un trabajador también que se afectado no va al Ministerio de Educación, va al CERNAC, ¿no? Bueno, esas son las cosas que tienen que ver con calidad. Y el último concepto es el de competencia, ¿no? eh, Los estudiantes eh, aprueban créditos... Por lo tanto, ya se ha subsumido el, el ámbito del contenido y ya no se le enseña contenido, sino que se le enseña competencia. ¿no? La, la sola palabra ya debiera inducirnos a cierta desconfianza. ¿no? Eh, enseñamos a competir, eh, no a saber. ¿no? Eh, no, yo no, la, de estos términos, el que no he indagado en profundidad es el, el de competencia, ¿no? de dónde viene, cómo se inserta en el ámbito universitario. Eh, en España ya hay bastante eh, adelanto de esto, pero lo que sí uno logra percibir rápidamente es que la competencia, una vez más, eh, como la noción de crédito y, y la de calidad, eh, hace eh, subsume el ámbito del conocimiento bajo la eh, lógica de la utilite, eh, del utilitarismo, por decirlo de alguna manera. ¿no? Un estudiante que toma un curso, por ejemplo, como los que yo enseño, ¿no? de teoría crítica o, o de genealogía poética, que es como una historia de la crítica literaria. Lo interesante, o sea, no, lo que se espera de un curso como eso, no es que él entienda qué es lo que dijo Aristóteles o Platón eh, de la poesía, ¿no? Es qué habilidades o qué competencias este en este curso va a aprender, ¿no? Da lo mismo quien sea Platón, porque yo podría enseñarle la misma competencia eh, enseñándole este, cualquier otro autor, este, San Agustín o, o Lukács, ¿no? Porque lo importante no, no es quiénes son ellos, sino las competencias que va a aprender, ¿no? Y por lo tanto, es completamente irrelevante. Si uno le quiere enseñar a, a leer poesía, da lo mismo si uno le enseña a leer eh, con Dante, eh, Robert Browning o incluso poesía de, de Borges, ¿no? Da lo mismo, ¿no? Porque lo importante es que aprenda a reconocer un verso, que son competencias, ¿no? Entonces, toda esta primera parte, ya he, he hablado bastante, tiene que ver, digamos, con, eh, con cómo el sistema universitario que nosotros eh, habitamos está tejido, ¿no?, por un conjunto de, de, de conceptos que, introducidos en el sistema universitario en distintos momentos, eh, arman una lógica universitaria que tiene como único fin la producción de mano de obra. ¿no? Eh, mano de obra que requiere el capitalismo contemporáneo, ¿no? porque uno se da cuenta la universidad es importante a nivel global, no, no tiene sistema de competencia. ¿No? uno mira Harvard no, eh, o Yale, no tienen competencia los estudiantes, ¿no? en Chile la Universidad este, eh, Adolfo Ibáñez, por ejemplo, sí tiene un programa de filosofía, historia y literatura para, transversal para todos sus estudiantes, ¿no? y ahí uno se da cuenta que el sistema universitario nacional y global está estructurado en términos de clase, ¿no? porque hay estudiantes que sí van a poder tener eh, esa grasa que a otros se les está eh, negando, ¿no? eh, entonces, bueno, esto, como les decía antes, va de la mano de la automatización, eh, va de la mano de una contrarrevolución. Eh, ¿A qué me refiero con, con una contrarrevolución? En los años 70, inicio de los 80, a nivel eh, global, eh, lo que ocurre en Chile también eh, se da en otros lados, ¿no? La ley general de Universidad de Chile, esa de, que, que hace la dictadura, que transforma eh, el modo de comprender el sistema universitario, tiene, su, o sea, tiene su, sus... tiene sus sus similitudes en la reforma de Harvard, por ejemplo, en Estados Unidos, en las transformaciones del sistema universitario en Francia, en México, en China. Eh, a nivel global se están repensando eh, el lugar de la universidad y no es algo que tenga que ver solo con, con nuestro país. ¿no? Ese es un ejercicio que uno puede identificar como una, una contrarrevolución. ¿no? Una respuesta también a la generación del 68. ¿no? El 68... Fue un momento en que a nivel internacional eh, estudiantes lograron poner en jaque tres puntos centrales de, de, del mundo. ¿no? El lugar del saber, el lugar del, del sujeto político eh, y el lugar del sujeto revolucionario. ¿no? O sea, la universidad, o los estudiantes lograron impugnar... Eh, una forma de vida finalmente, ¿no? y eso se responde con estas reformas que han, eh, se dan a fines de los 70 y inicio de los 80. ¿Qué hacer en este sentido entonces? Es ¿no? la pregunta que, que, que está detrás del texto que, que yo les pedí que, que circularan, ¿no? eh, que sin literatura no hay eh, porvenir, y lo, lo vinculo con lo que mencioné delante de, de los estudiantes que, que hoy día estamos eh, teniendo, ¿no? estudiantes que les cuesta reconocer la metáfora, una cosa básica, la ironía en los textos, ¿no? Eh, que no les gusta mucho leer, a pesar de que pueden estudiar literatura. Eh, son estudiantes que ya están completamente formados por este sistema de las competencias, que ha hecho irrelevante si leen cualquier cosa, porque lo importante es la adquisición de una habilidad. Eh, llegan a la universidad entonces con con una potencia que ha venido siendo atrofiada, ¿no? podríamos decirlo así, por el mismo sistema educativo. ¿no? ¿Qué hacemos nosotros entonces en el sistema universitario para recuperar esa, esa potencia? Y eh, en algún momento el, el texto que, que, que circuló se leyó como una defensa corporativa o disciplinaria de, de la literatura, porque yo trabajo eh, literatura, pero no tiene nada que ver con eso, eh, Critiqué, por supuesto, y lo sigo haciendo, una cierta predominancia eh, de la imagen estandarizada. Eh, y con la imagen estandarizada me, me refiero a la transformación de la posibilidad de trabajar la imaginación de manera formularia, a través de las series, eh, del remake, de los documentales. Que, por cierto, lo mismo ocurre en el ámbito de la literatura. O sea, no es casual que en el ámbito de la, de la escritura hayan ciertos géneros hoy día contemporáneos que se vuelven de moda, como la crónica, la biografía, el diario y vida, es decir, puros relatos este, referenciales. ¿no? Eh, la referencialidad hoy día está, eh, eh, digamos, es lo que predomina, ¿no? precisamente en un contexto donde la artefactualidad, como diría Derrida, eh, nos hace percibir inmediatamente el mundo que vivimos como completamente mediado. No, eh, no es necesario haber visto Matrix ¿no? para, para darse cuenta de eso, ¿no? Eh, y claro, lo que uno ve hoy día precisamente es la falta de imaginación. ¿no? La imaginación como eh, un, un, un dispositivo que nos permitiría imaginar el mundo de otra manera que como lo estamos habitando. ¿no? Y eso es lo que es como último punto, lo que me ha llevado a, a concentrarme en un trabajo muy lento y, y detenido sobre la noción de ficción. ¿no? Eh, y para eso estoy trabajando la, la noción de ficción en el ámbito del derecho, eh, en el ámbito literario por supuesto y en el ámbito eh, de lo que Marx llamó el capital ficticio que es el de las finanzas no el eh, capital especulativo ¿no? eh, y la relación de la ficción con la mano que es la cuestión que a mí más me, me interesa ¿no? y para eso es interesante eh, leer al, al paleontólogo André Leroigurán el gesto y la palabra de manera rápida no eh, hay una relación muy eh, estrecha entre el movimiento de la mano y el desarrollo de la corteza cerebral ¿no? y la hipótesis de, de Leroy yo la, la he visto digamos corroborada en, en eh, cognitivistas como Marian Wolf por ejemplo que tiene una historia de, de la lectura de cómo opera el cerebro en un libro fascinante el de Marianne Wolf a pesar de que sea este, lingüista cognitivista tiene su, su digamos, su bagaje ampliamente eh, literario, y ella da cuenta de qué es lo que le hace al cerebro la lectura. Esa es una cuestión clave, ¿no? Que no le hace la imagen, ¿no? Por lo menos, no la imagen estandarizada. Eh, y claro, gracias a la tecnología que, con la que se cuenta hoy día, eh, se puede explorar el cerebro mientras lee, ¿no? Y bueno, aquí pues, podría hablar un montón de, del trabajo de Marian Wolf, hay unas cosas interesantes eh, de sus tesis, que el cerebro no está hecho para leer, ¿no? Entonces, para leer el cerebro tiene que poner en relación tres áreas distintas y eso da cuenta de la plasticidad del cerebro. ¿no? Eh... Y esa plasticidad, y esa es una cuestión clave, se empieza a trabajar a medida que el, que, el, que el niño va aprendiendo a leer y no solo aprendiendo a leer, sino a automatizar ese proceso de lectura. Porque cuando uno lee la palabra... Eh, eh, árbol siendo niño, ¿no? Arbol, ¿no? Muy lento. Tiene que reconocer la A primero, eh, la R, etcétera, ¿No? Después el niño ya no va a leer árbol, sino que va a identificar rápidamente la palabra. Y a medida que va leyendo, va identificando más rápido, ¿no? Y eso, dice Marion Wolf, va especializando el sistema neuronal. Y al especializarlo lo va haciendo más rápido. Y por lo tanto, a medida que lo vamos haciendo más rápido, se va potenciando. ¿No? Ahora, eso por supuesto se pierde completamente eh, cuando la lectura queda subsumida bajo una lógica de las competencias y los estudiantes ya no quieren leer a Kant, sino que prefieren ver un, eh, a un youtuber que, que, que diga qué lo que hace Kant eh, en, en la crítica de la facultad de juzgar, por ejemplo. ¿no? ¿Por qué? Porque cuando uno ve una imagen y esto a través de la resonancia no se puede identificar despliega un, un, un, un trabajo... Este, cerebral mucho más amplio que cuando ve una palabra. ¿no? A menos que la palabra sea asignificante, que eso es lo que trabaja en realidad, es interesante el ¿no? Entonces, claro, por eso me interesa el potenciar la, la literatura sin ninguna seguridad, ¿no? Porque, no porque sea literatura va a ser algo este, este, inherentemente radical y transformador, ¿no? Como muestra Bolaño en literatura nazi en América, eh, o sea, los escritores también pueden ser fascistas y gobernar el mundo, ¿no? Pero, bueno, la relación de la lectura con la mano es una cuestión que me interesa, sobre todo porque en la etimología de la palabra ficción está la mano, ¿no? y es una cuestión que eh, se pasa por alto, ¿no? Porque gracias al predominio de lo intelectual, en, en, el, el ámbito del, del saber ha sido completamente descorporizado. ¿no? Eh, entonces no es casual que el Burán, cuando identifica eh, el desarrollo de la simbolización, eh, da cuenta de la relación entre el cerebro y la mano. Ficción viene del latín fictum, eh, ficta, fingere, que a su vez traduce el, el griego plasma. Y ya nos damos cuenta que nosotros todavía usamos la palabra plasmar, ¿no? Y ese plasmar siempre es con el cuerpo, ¿no? Con las manos. Pero si nos, nos quedamos, no es necesario ir a los griegos no para darnos cuenta de eso, sino que nos quedamos solamente en el ámbito latino con fingere, Finc. Dedo en inglés se dice finger. ¿no? Por lo tanto, ya hay una relación entre ficción y el dedo. El indoeuropeo eh, escribe date, perdón, date ficción, que es muy cercano al, al doa eh, francés, de dedo. Y por supuesto, doa a dedo en portugués y español, también hay cercanía. Por lo tanto, la etimología de la, de la, de la ficción en indoeuropeo, griego, latín e incluso en español nos da cuenta de que el trabajo con la ficción es un trabajo que involucra la mano, los dedos y por lo tanto el cuerpo. Por lo tanto, pensamos con las manos. Es una, una cuestión que a mí me, me interesa. Y si pensamos con las manos, entonces tenemos que eh, tratar de recuperar esa relación entre, entre, entre la imaginación y el cuerpo y lo material propiamente con lo que trabajamos, ¿no? Porque plasmar eh, es plasmar eh, con la arcilla, ¿no? eh, En ese momento, ¿no? Eh, eh, la arcilla, el trabajo de la escultura, es una, es una ficción, es el trabajo con los materiales, ¿no? Eh, es muy linda la palabra paradiso, por ejemplo, que es, está detrás de la etimología de, de ficción, porque el, el paradiso es un jardín cerrado de arcilla, ¿no? y al ser un jardín cerrado de arcilla es porque ese jardín se hizo con las manos. ¿no? Es muy linda la, la, la noción de paradiso cuando uno la, la interroga. ¿no? Eh, la, la palabra lady también tiene que ver con ficción, porque lady era la, la esposa del panadero, ¿no? que era el lugar donde se hacía el pan se amasaba, ¿no? Amasar es otra de las palabras que vienen con, con ficción, ¿no? Entonces a mí me interesa que, cómo hacemos esta ficción a nosotros, ¿no? Que trabajamos con la escritura. Y con la imagen también. Yo no, no dejo de lado la imagen. Me interesa la imagen, pero no de manera representativa, no, no referencial. Hay que trabajar la imagen a la manera de Benjamin, ¿no? La imagen pensamiento, una imagen que, que nos permita poner en juego todo esto, ¿no? Entonces, lo que me lleva a trabajar la noción de ficción es un tipo de escritura que sea completamente heterogénea al sistema de estandarización de nuestro trabajo, que es la indexación ¿no? pensar la materialidad entonces nuestro trabajo implica pensar la materialidad de los libros ¿no? generalmente nosotros cuando escribimos un texto hoy día ya lo escribimos en un computador, en un Word está en un Roman 12 habría que ser una esta es una cuestión interesante una arqueología de las palabras perdón, de, la, de las fuentes no la término roman 12 por ejemplo que aparece por defecto en nuestros computadores es por defecto que aparece en nuestros computadores o alguien ha pagado para que aparezca por defecto en nuestros computadores la término roman 14 por ejemplo es la letra oficial de las relaciones de, de, de, de todo el aparataje de, de, de las relaciones internacionales de Estados Unidos ¿no? eh, hay una relación entre fuente y por lo tanto y poder ¿no? fuente me refiero a la tipografía. La Arial 12 también está vinculada eh, con, con sistemas económicos. Porque hay diarios que crean letras, que crean estas fuentes y que después las venden, porque a través de la patente, entonces Windows no viene con esas fuentes porque sí. ¿no? Eh, hay gente que está pagando, nosotros estamos pagando para que nos den esas fuentes. ¿no? no se trata de que, cree, que, que cada uno cree su propia fuente que no esté patentada, ¿no? Pero si ya nos damos cuenta que las fuentes, ¿no? la escritura con la que trabajamos de manera eh, diferida, ¿no? ya no con nuestras manos sino con nuestros dedos tras de un teclado, eh, habría que comenzar a interrogarse también por, por otras cosas como el papel. ¿no? El papel sobre el que escribimos. Cómo usamos la página. ¿no? Eh, porque todo eso ha sido arreglado y naturalizado. Nosotros también lo reproducimos cuando le pedimos a un estudiante que nos entregue un ensayo de tres páginas, tamaño carta, término Roman 12, interlineado 1.5 y siguiendo formato MLA. ¿no? Y disciplinamos al estudiante, ¿no? porque yo mismo fui disciplinado, porque yo también ahora solía escribir en, en toda esa, esa lógica. ¿no? Solo que antes usaba APA, porque como estudié sociología en el pregrado, después me cambié a literatura y empecé a usar MLA, y ahora evito citar. No, eh, no coloco página, no coloco años. El que quiera leer, nombre del autor por ahí y buscará el libro, ¿no? Que es como lo que hacía Montaigne. ¿no? Cuando uno lee el ensayo de Montaigne, una edición crítica, ahora viene con el pie de página y te indica en la página, pero en realidad Montaigne escribía porque sabía que el lector conocía lo que él estaba leyendo y si no lo conocía, Montaigne no se preocupaba, problema al lector, ¿no? Dijo que le den a Seneca en mi cara, decía, si sí, sí, sí lo interpreté mal o si lo interpreté bien. Y eso es lo que me interesa y. y e invertir, por lo tanto, la famosa sentencia de adorno, que es eh, el ensayo como forma, a la forma como ensayo. ¿no? Eh, y usar la imaginación en la escritura. ¿no? En la, este libro que, que mencionaba Rodrigo es el primer eh, ejercicio de, de la forma como ensayo, que tiene un juego con la tipografía, con el tamaño de letra, el uso de la página, no hay nota al pie, las, las notas se despliegan por la página, eh, las imágenes son arreferenciales, referenciales, el, el libro está cortado... Juega con Facebook, ¿no? como plataforma de, eh, de auto narcisismo, Bueno, eh, paradójico, todo narcisismo es auto, ¿no? pero eh, un aumento del narcisismo, no? Eh, carta entrecortada, ¿no? Eh, de alguna manera este, recurrir al la al, al especie de collage, ¿no? pero en realidad sobre todo al montaje. ¿no? Escribir de otra manera, heterogénea, digamos, a la, a la forma en que lo hemos estado haciendo en, en los últimos años, porque incluso las personas que trabajan sobre la propia materialidad, ¿no? yo percibí como eh, la cuestión de la jora o cora en, en, en Platón, por ejemplo, en el timeo, que hace que, que Julia Cristeva, eh, Irigaray y, y Butler ¿no? trabajen la cuestión del, del soporte y la materialidad, a partir de la, de la noción de, de Jora, que es Matrix, no la matriz, y la relación con el cuerpo femenino. Pero incluso estas, estas tres eh, interesantes, importantes, digamos, este feministas que admiro un montón, pasan por alto la propia materialidad de su escritura. ¿no? Entonces, pueden reflexionar sobre la materialidad en Platón, de la materialidad del cuerpo de la, de la mujer, del útero, dice Platón, que es la, la Jora, pero no preguntarse por su propia materialidad por la relación de su mano que escribe sobre una página completamente material. ¿no? En fin, creo que ya hay bastante cosas como para conversar, pero esas son la, las cuestiones que me, me han venido interesando desde el 2011 a la fecha, así que muchas gracias. Agregaría que todo esto se discute, por supuesto, en diálogo con muchas personas, eh, leyendo muchos textos, eh, sin los cuales nada de esto podría este, decirse. ¿no? Eh, eh, la importancia de Willy Taylor para, para mi trabajo, por ejemplo, de trabajo de Mariluz, también que viene trabajando la relación de texto con tejido, eh, no la relación metafórica del texto como tejido a sino la, la, la relación literal. Eh, del tejido con el texto y por lo tanto la relación del cuerpo, ahí. Eh. De naturalizar... de ¿no? sí. una vida crítica ¿no? respecto a la serie de ilusiones o los conceptos que se usan regularmente. ¿no? Me refiero un poco a la primera parte de tu exposición: ¿no? y competencia, calidad, ¿no? etc. Porque, claro, efectivamente. ¿sí? Eh, pero estamos delante de unos dispositivos digamos así que no siempre se reconocen o no siempre exigen un texto ¿Sí? porque qué sé yo no sé estar como acreditaje, competencias, competencia eh, se proyectan como si fuesen naturales digamos ¿Sí? son superficies de proyección digamos así de algo que la realidad misma parece exigir y en ese sentido es, yo, bueno, es una de muy importante que tú eh, repongas críticamente y con distancia un texto, un texto. Bueno, aquí hay emociones, esto tiene una historia. Eh, esto se circula con otros modelos. Esto no es ajeno al conjunto de transformaciones que se han venido dando en el ámbito de la economía. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? Hay un texto ahí. ¿Sí? Y eso me parece particularmente importante, importante, porque ahora, este conjunto de cosas bueno, se presentan o, digamos así, no, o tienen una ambición de no presentarse, digamos así, verticalmente, como, como cayendo pesadamente sobre nosotros, y nosotros pudiendo, por tanto, identificar aquello que no. nos incomoda que se impone, que se impone. Entonces, todo esto es particularmente, digamos, yo creo que justamente el rol de la universidad tiene que ser este, digamos. El de poner en tensión, problematizar, complejizar. Bueno, en este caso un conjunto de nociones que estamos nosotros mismos usando por eso mencioné lo del, lo del sí. latín y cuando se instala el sistema de crédito es precisamente ese discurso tenemos un sistema educativo completamente anquilosado que tenemos que transformar y para transformarlo lo vamos, a hacer, lo vamos a hacer más abierto, más pluralista y lo que nos hemos ido dando cuenta y eso es lo, lo que he venido percibiendo últimamente es que ese fantasma que no siempre es fantasma respecto de lo enquilosado que tenemos es la excusa perfecta para transformarlo en algo flexible, abierto, eh, democrático. Y el, el debate del, del latín, por eso para mí es muy clave, ¿no? En el nombre del pueblo, se dice incluso, en el nombre del pueblo, hay que sacar esta lengua. Y la pregunta que yo me hago a contrapelo es, ¿por qué el pueblo no puede aprender latín? ¿Y sabe los Sí, en este señor, eh, defender el darmín, pero es muy tradicional, claro. ¿eh? defender la humanidad tal cual como ese enemigo saboreante o el concepto antiguo, muy conservador. ¿eh? De la de Exactamente, claro, exactamente. Y ponerse un poco en cierta altura y mirar con soberano desprecio, menos desprecio, todo este sistema volver no vacío eh, que ha venido, digamos, siendo todavía de degradando. Eh, yo creo la que. Cultura, que ese, así, mira, yo corro, corro un, un, un, un, un riesgo a veces, ya, ya lo, pero es algo que, que estoy asumiendo sin, sin mucha dificultad. No es primera vez, en más de una ocasión se me ha tildado de conservador. ¿no? por defender eh, eh, una relación de, literaria a mí me interesa mucho Dante y Joyce, por ejemplo uh -huh. eh, entonces claro, para ciertos sectores el, el canon ¿no? pero me interesa desnaturalizar incluso la, la noción de, de cultura elitista ¿no? uh -huh. porque yo creo que la, eh, lo que se entiende por alta cultura no existe ¿A qué me refiero con eso? Los estudios culturales lograron hacer algo de una manera impresionante y que fue reposicionar la cultura popular. Pero en su reposición dejaron intocadas nociones claves con las que nosotros todavía tenemos que lidiar. Alta cultura, autonomía, por ejemplo. ¿Qué es lo que es la autonomía literaria? Nunca ha habido autonomía literaria. La literatura surge con las nociones de derecho a autor que están completamente calcadas de la propiedad privada o sea, la noción de literatura como tal surge alrededor de 1800 de la mano de la transformación del mercado entonces pensar que eso genera una autonomía es una ilusión entonces, cuando uno lee Joyce por ejemplo, Joyce fue censurado en su momento, fue considerado un autor bajo eh, hijo de proletario ¿no? padre alcohólico y claro la, la, la canonización de Joyce no es casual que se dé en los años 50 y 60, cuando se despliega el performance, eh, fluxus y, y, y, digamos, una, una, una, una neovanguardia, digamos, artística, que trata lo que eh, había antes de una manera conservadora, ¿no? Pero, ¿quién es Joyce? ¿Qué es lo que hace Joyce con el lenguaje? ¿Rompe con todo? Fue acusado incluso de, o sea, llevado a juicio, ¿no? Entonces, hay que desmitificar esa idea de que tenemos grandes escritores que escriben para una élite eh, versus cultura popular, porque siempre hay una relación entre eh, eh, lo popular y lo erudito, por decirlo de alguna manera, muy mecánica. ¿no? Y sobre todo porque, insisto, no me gusta por ti, pero tiene una frase muy interesante, en razones prácticas creo, donde dice, no hay que esencializar las prácticas. Lo que fue eh, elitista en el siglo XIX no tiene por qué seguirlo siendo en el XX. ¿no? y él daba un par de ejemplos entre ellos el tenis ¿no? eh, porque si fuera por eso todo estudiante hoy día sería burgués porque está en la universidad ¿no? y no es así ¿no? Eh, y lo mismo me pasa con la defensa de la literatura, ¿no? la, la gente cree que yo defiendo la literatura de una manera conservadora para mí, hoy día la mejor manera de leer literatura es gracias a los estudios visuales, la crítica literaria tradicional sigue siendo tradicional historicista, ¿no? Eh, uno no uno puede aprender mucho de, de, de, de los críticos literarios, eh, digamos, que vienen de la literatura. Eh, es mucho más eh, rico leer Bolaño con, este, con Didi Urban eh, eh, que leerlo con, eh, con la crítica tradicional. ¿no? Eh, entonces, claro, hay, hay que... Este, mi, mi interés es trabajar eh, con ciertos dispositivos pensando la literatura de manera completamente heterónoma, las arte en general de manera heterónoma pero reconociendo la, la, una cierta afiliación que le otorga una presencia eh, una presencia que, que hoy día vemos como política. ¿no? Eh, este, este pequeño texto acabo de, de leer de Jean Giono, eh, el hombre que plantaba árboles, ¿no? que es una, una fábula lindísima para el, para el tiempo de hoy, ¿no? un tipo que analfabeto que se le ocurre comenzar a plantar árboles y, y arma un bosque. ¿no? de la nada. ¿no? Eh, me interés en la literatura, porque este, es algo que, que, que me, me atrapa, ¿no? yo vengo, estudié química, pasé a la sociología y de ahí me disloqué a, a, a la literatura, eh, pasa porque ahí encontré para mí ¿no? un modo de experimentación política. Otra persona lo encontrará en el cine, otra en el performance. Eh, pero lo que tiene que atravesar ahí, es el desarrollo en de cada una de estas artes de la imaginación. ¿no? Porque sin imaginación este, eh, vamos al precipicio como, como humanidad. ¿no? Eh, estaba pensando... Bueno, a mí también me pasa ¿no? que es muy, es muy eh, eh, eh, eh, limitante la, también la, para la literatura, para pensar la, la, la literatura, pero sobre todo la escritura, ¿no? Eh, eh, la, la teoría literaria, eh, incluso la más motivante. Eh, y yo creo que hay, eh, en ese sentido, hay, una, hay un concepto que parece muy importante que tú planteaste, eh, que es el de potencia, ¿no? Y ahí eh, estaba pensando, en, en, en la pregunta que, que te haría es cómo, ¿qué es lo que se pierde en, el, en, en la idea? ¿Qué es lo que perdemos por la idea de competencia? No, una, no, una de, la, no, no solo, porque sé que está cargada con ambas, eh, digamos, tiene ambas, ambas acepciones también, no solo eh, eh, competencia como, digamos, como, como, disputa, ¿cierto? Sino que, y, y no solo en términos de la, de la cuestión individual, sino que también como eso que se ha llamado la habilidad. ¿Mm? Eh, que es la, como la naturalización también, me parece muy interesante algunos conceptos que tú planteas, porque es la naturalización de algo que Bourdieu llama el hábitus ¿no? y que está muy vinculado al concepto sí, aristotélico de hexis y, y que siempre tiene que ver también con la cuestión del cuerpo. ¿Mm? Eh, en, el sentido, en ese sentido le, le, esta idea de potencia de, de Georgia Abraham en la forma en que él lo desarrolla como también como lo que él llama la potencia del no ¿sí? en la escritura me parece que es fundamental eh, y para pensar la posibilidad de la imaginación en la escritura es decir, dónde se juega hoy día la imaginación dónde se juega dónde se divide el, la definición de, de, de, o la decisión de no hacer acto ¿no? Eh, y por lo tanto, o de romper también el hábito eh, incorporado ¿no? las formas de movilización del acto concreto de la escritura eh, y las formas también habituales de funcionar con el cuerpo eh, eso me, es ese como como porque porque Adame también eh, lo, en, en este texto sí súper interesante donde lo desarrolla que el fuego ¿no? ¿No cierto el trabajo la noción de misterio cierto como de recuperación en ese sentido ahí también hay una discusión que se podría hacer con un texto rodrígo sobre el fuego porque este último texto porque el fuego también es esta otra cuestión que tiene que no solamente digamos la potencia instructiva, sino también eh, la posibilidad de, de de ir a ese lugar donde no todo está dicho etcétera ¿no? entonces donde la habilidad no está predicha ¿sí? no está absolutamente cerrada ah, pero eh, claro, entonces me parece muy interesante pensar ese, ese concepto de Agambeni y vincular a la cuestión del cuerpo que tú dices, a la cuestión de la materialidad eh, pero también a la cuestión de la la posibilidad de, de, de no hacer, ¿sí? la posibilidad de, eh, de dirimir, ¿dónde? y eso yo creo que no, no, no hay un lugar de eso. Hay el lugar del producto es el lugar del de pensamiento-acción directo. ¿sí? Eh, no hay un lugar de la suspensión, no hay un lugar, o sea, la sustracción no, digamos así, no es productiva, no tiene sentido. Eh, entonces, mi pregunta es esa. ¿Qué se pierde, en tu opinión, con esta noción de competencia? La posibilidad de la habilidad misma. Y eso es lo, lo, lo paradójico, porque supuestamente la, la competencia es para que los estudiantes tengan más habilidades. Eh, en, el, en el ámbito de, de, de la ciencia de la literatura, la competencia, eh, respecto a un texto literario, se define así, y aquí cito a un, un reputado... Un, eh, no, no sé si teórico, pero un, un experto, un experto en, en competencia, una autoría, una autoría dice los estudiantes tienen que, eh, que aprender a reconocer lo que un autor quiere decir ¿no? eh, a, a leer literatura. Como yo enseño teoría literaria, lo primero que enseño es que el texto no dice nada. Y lo que menos importa es lo que el autor quiere decir. Ahora, estos estudiantes llegan con esa competencia completamente introyectada. Y no es fácil porque cuando yo les, les, les digo en clase, en teoría literaria, no, da lo mismo quién es el autor. No da lo mismo, pero, pero para provocar. Y, y ahora no, eh, yo me, me enfrento, y nos enfrentamos a un problema muy, muy complicado... Y eso lo, lo trabaja Máximo Recalcati, un psicoanalista italiano que, que recomiendo, así, pero eh, efusivamente. Nuestros estudiantes tienen eh, depresión grave, eh, anorexia, eh, soledad radical, timidez... ¿no? Recalcate además, hace clínica, entonces... Es muy, yo no sé, no sé, pero es muy difícil trabajar en un escenario como ese, donde además el pensamiento crítico incomoda a los estudiantes, porque se sienten tan inseguros por la experiencia que tienen, eh, eh, que además llega un profesor y le dice que todo lo que han aprendido no vale de nada, o que puede ser de otra manera, eh, me atacan, yo, yo lo he visto, a mí me han, me han atacado por ser eh, sobre-ideologizado eh, por eh, contradictorio, ya que no te gusta la universidad que se es acá ¿no? los estudiantes empiezan a defenderse de una manera muy conservadora ¿no? porque ahora hay que correr el riesgo uno como profesor no o sea, eh, no es fácil pero hay que correr el riesgo de que uno no le va a caer bien a todo el mundo, que hay gente que te va a odiar el resto de su carrera ¿no? Eh, pero hay estudiantes de ahí que, que, que salen a, eh, que logran captar algo ¿no? y eh, una cuestión clave de, de, de Recalcati es que ¿cuál es la labor de un profesor? uno no sabe enseñar dice Recalcati lo que uno enseña es el amor a, eh, al saber uno tiene que transmitir esa pasión por lo que uno hace. Uno lo, yo le digo a los estudiantes de manera irónica, pero en, en serio, ¿no? Yo tengo que enseñarles qué que el pensamiento crítico como competencia. Bueno, no sé cómo se enseña el pensamiento crítico. ¿Cómo se enseña a ser crítico? ¿No? ¿Cómo se enseña a que alguien tome distancia? A desnaturalizar. ¿No? Uno puede leer a, a la mitología de Barthes, y claro, es interesante, ¿no? Cuando te, te hace leer... Eh, un, un texto ¿no? sobre eh, una salsa de tomate ¿no? y, y ver ahí cómo eso se pone en juego pero Recalcati dice en realidad lo que uno puede enseñar entonces es eh, esa pasión porque eso se transmite, no se enseña se ve, se percibe y Recalcati rescata la etimología de educar que a mí me, me, me gustó porque claro, duchere guiar es duchere desviar y a mí eso me encantó porque la educación tiene que ser aquello que te saca del camino ¿no? pero para sacarte del camino para decirlo de otra manera hay que conocer el camino uno no puede llegar y deconstruir sin saber muy bien ese edificio metafísico por ejemplo para ponerlo en términos de, de R.A. uno no puede eh, llegar y, y, y criticar la crítica literaria sin conocer la historia de la crítica literaria ¿no? hay que saber muy bien lo que uno va a desarmar y hay estudiantes que como que creen que eh, que todo eso ha sido innecesario. ¿no? no, o sea, por mucho que a mí no me guste eh, cierta tradición filosófica o cierta tradición crítica literaria, hay que conocerla al dedillo, porque si no, no se la puede desarmar. ¿no? Ahora, ¿cómo le transmitimos eso a los estudiantes? ¿no? Eh, y yo lo, lo veo, la, la, los estudiantes que siguen estudiando posgrado con nosotros son algunos que han enganchado con pequeñas cositas. ¿no? Eh, eh, con Silviano Santiago, por ejemplo, con cómo trabaja la escritura. Eh, y claro, hay estudiantes que enganchan de una manera impresionante, eh, o sea, que, que, que van a ser mis colegas, eso es lo, lo más lindo, ¿no? hay estudiantes que van a ser eh, mis colegas. Eh, y hay otros que no, y aquí, bueno, uno podría entrar a discutir cómo se está enseñando hoy día, pero vamos eh, a un precipicio, porque imagínense, estos estudiantes que vienen completamente eh, afectados por problemas psicológicos, que la universidad nos tiene que tratar sí o sí. El, el, el gran, la gran movilización de este año fue por salud mental. ¿no? ¿Cómo responde la universidad a eso? Las universidades, todas las universidades, aumentando psicólogo, ampliando atención, no preguntándose qué es lo que tendría que hacer la universidad, por qué estos chicos llegan hacia el colegio, perdón, a la universidad. ¿Qué les pasó en el colegio o, en, o en, en la sociedad en general? Que llegan aquí y ahora tenemos un aumento de los intentos de suicidio en la universidad. La universidad no está respondiendo a eso, se está acomodando a eso. ¿Qué es lo que ha venido haciendo constantemente, acomodándose al sistema de crédito, a la noción de calidad? ¿Por qué? Porque detrás de eso hay recursos en juego. ¿no? Una universidad que no tenga un buen sistema digamos, de atención psicológica hoy día puede ser este, mirada eh, de una manera suspicaz por la CNA porque no está respondiendo a las necesidades de sus estudiantes. ¿no? Y en ese sentido la universidad es muy reactiva, ¿No? y muy conservadora, porque no se eh, arriesga a poner en cuestión las políticas extorsionistas que vienen del ministerio. El Sub dice, les damos plata para contratar profesores, crear edificios, pero hagan esto. ¿No? Sin preguntarse si esto es este, eh, el resultado de esto. ¿no? Hoy día, por ejemplo, lo que se pide en, en la gente que se dedica a, a enseñar a profesores, más prácticas docentes en aula Imagínense un chico de 19 años que le toca en un colegio de riesgo. En el colegio le van a decir en un momento que quiere sacarme la sala porque la profesora no vino. Está prohibido eso, el estudiante no puede quedarse solo en la sala. ¿A quién le va a decir el estudiante de 19 años que no lo puede hacer? Lo primero que va a pensar, porque estamos introyectados con eso, la evaluación del colegio. Si no lo hago, me evalúan mal. No puedo decir esto en la universidad porque como lo tengo prohibido, la universidad me va a evaluar mal. Y el estudiante se acomoda a ese espacio. Estoy exagerando, por supuesto, pero ¿qué tenemos hoy día? Una sociedad completamente dopada, porque la única forma de responder a estos niveles de exigencia es a través de la medicalización. Y eso este, ya se viene trabajando hace años en Chile, ¿no? Es muy complejo, ¿no? Pero tenemos una sociedad de zombies, ¿no? Finalmente. Todo el mundo que tiene estos problemas psicológicos sale igual de la universidad porque la universidad le interesa que salga y va a trabajar igual. Y completamente dopado. Y la universidad se transforma en aquella instancia que reproduce este problema. ¿no? Y ahí, sobre todo la Universidad de Chile, tiene que tener eh, una posición más clara, sobre todo en el ámbito de la humanidad. ¿no? Porque es la universidad más importante del país que ha estado reproduciendo esta lógica. Si no, la reproduce la Universidad de Chile. ¿Qué esperamos del resto de la universidad? Eh? ¿No? Eh, o sea... Y ahí tiene que tener un rol político eh, clave, ¿no? Las universidades, eh, tal como están ahora, son reproducciones de subjetividad neoliberal. ¿no? Y lo que hacemos, todo, las, todo el sistema eh, escolar anula esa potencia. Yo lo he estado mirando, observando a, lo, a los niños, ¿no? Cuando uno mira a los niños de dos, tres años, tienen un sistema sensorial completamente desplegado, abierto, ¿no? Eh, un, un niño, eh, yo estaba con un niño hace un, un tiempo atrás, escuchó, eh, como yo vivo en Viña del Mar, eh, los caballos, las cabritas, ¿no? Y de repente es así, ¿no? Yo ni siento eso, como vivo ahí, escuchar los caballos ya es parte del ruido de fondo, ¿no? El niño tiene esa capacidad. ¿En qué momento la pierde y se queda como yo, donde eso pasa a ser ruido de fondo, ¿no? La, la, el colegio. El colegio es el que... Ese, esa multisensa, sens, eh, sensa, sensorialidad, sensorialidad. Sensasol, ah. sensorialidad. sensorialidad eh, la reduce y ahí la cuestión de la lectura es clave porque la lectura podría ser más que eso pero termina siendo reducido a la linealidad ¿no? ahí hay toda una cuestión interesante de qué momento la escritura, la escritura no era lineal inicialmente en qué momento pasa a ser lineal eso es cuando se empieza a contabilizar, ¿no? Es la numeración matemática la que da la linealidad a la palabra, ¿no? ¿Cómo recuperamos esa, esa capacidad de imaginar la escritura? Eh, a lo mal armé, ¿no? Pero es nuestro trabajo cotidiano. Solo experimentando, ¿no? Y, y poniendo en juego, arriesgando también, ¿no? El problema está... En, no es fácil, ¿no? Para eso hay que tener un trabajo de planta, porque un profesor que es precario y se pone a experimentar, no lo van a recontratar, ¿no? O sea, sí, el, el, más del 60% de los profesores de este país son flexibilizados. O sea, la pregunta, ¿no? Si, si uno quiere calidad, ¿cómo puede enseñar calidad con 60%? En promedio, ¿no? Porque hay universidades que tienen 87% de la planta flexibilizada, ¿no? Solo tienen contratados los cargos directivos. Ahí, ¿qué se puede hacer? Nada. Bueno, podría seguir, ¿no? Bueno, tenía tres comentarios, voy a tratar de hacerlo lo más breve posible. Informo sobre lo, la primera parte de tu presentación, que en el fondo traza como la, la constelación de los conceptos que constituyen el mundo de la gestión universitaria hoy día, que son los que nos hacen funcionar. Eh, y claro, bueno, ¿no? eh, hace pensar, digamos, cosas que de repente, muchas veces comentábamos, quizás entre nosotros, pero que efectivamente nunca se ponen en, el, digamos, en, una, en una discusión elaborada. ¿no? Que, que claro que todos estos conceptos con los que nos gobernamos nosotros mismos aquí en la Universidad van en contra de todo lo que pensamos y enseñamos. No está enseñando Heidegger digamos, el tema de la técnica, cierto de la técnica y todo, después sale de la sala, no a la reunión, digamos, de departamento y hablan de la aseguramiento de la calidad, y esto lo asume, digamos, como profesor sin problema, con la esquizofrenia que todos los profesores universitarios vivimos el día un poco. Y cómo incluso, claro, como pueden ser muchos los cargos de autoridades digamos, que en su pensamiento, lo más extraño que es, pero cada, o sea, esto lo podemos ver desde el rector. O sea, no. Que en su pensamiento están absolutamente en contra de estos conceptos neoliberales que gobiernan la gestión universitaria de hoy. Sin embargo, eh, deben desdoblarse eh, ocupando su cargo. ¿no? Esto como los dos cuerpos del rey. ¿no? Sí, sí, hay eh, que desdoblarse porque el cargo de gestor lo impegue a simplemente. Y esto por una razón muy simple que tú dijiste varias veces en tu intervención y que no acabas de, de decir ahora último cuando decías que hay que impugnar la forma. Eh, pero el problema es justamente que si tú lo haces te queda sincla. Todos estos criterios y todos, todos conceptos que, que gobiernan nuestro espacio tienen que ver con la asignación de recursos. Eh, entonces, el problema es justamente, bueno, ¿cómo salir de eso cuando no hay propiedad de recursos? O sea, justamente tú decías, bueno, eh, la Universidad de Chile tiene que salir de esto. Todos queremos salir de esto. Efectivamente, tu, tu intervención nos hace nuevamente digamos... Pensar en esto, pero claro, eh, digamos, ahí hay una cosa como de la que no, eh, digamos, se puede salir eh, desde el mismo ámbito universitario, digamos, ¿no? esto. Claramente es una acción política que tiene que proyectarse hacia afuera, me imagino. ¿no? Eso, bueno, lo voy dejando, voy a decir las tres para que las tengan en cuenta y después, para no hacer tres intervenciones, perdón, porque van a estar desconectados, o sea, van a en el mismo sentido que tu intervención está todo conectado. Eh, segundo, bueno, es muy interesante toda la, la reflexión sobre la ficción, y el pensamiento y la mano, eh, digamos, el tema de, de la mano, ¿cierto? Que, bueno, son cosas que eh, están, digamos, bueno, la filosofía desde hace un tiempo es muy interesante, que, Digamos, como, claro, la filosofía se centró mucho tiempo en que Claro, somos la especie que tiene el pero nunca pensamos cómo el cuerpo contribuyó al, al despliegue de ese lobo, ¿no? o a la existencia de eso mismo. Ahora, lo único que, que, me, claro, que me llamó la atención sobre eso es que solo una frase, ¿no? que el, pensamos con la mano, quizá eh, porque también eh, lo que me pasa es que tengo dudas, digamos, pensando aquí con Abenoves, con, con LKK también, eh, que pensamos con la cabeza, ¿no? el fondo el problema es que si pensamos, decir si pensamos con la mano al desplazar el pensamiento de la cabeza a la mano. En el fondo el problema es que eh, finalmente la potencia del pensamiento eh, al parecer no está en el cuerpo. ¿no? Y, y pasa, digamos, con nosotros. Somos un, bueno, eh, profitamos de un intelecto común. ¿no? Y en ese sentido, lo que tendríamos que pensar, a la luz de lo que tú dices, es que tanto la mano, digamos, no es... El cerebro ¿no? ni la cabeza, lo que profita del intelecto común, sino que los cuerpos, o incluso más extensivamente, como podríamos decir desde Ibn Baja y desde cómo Carmen recoge en política de la excarnación el tema del tacto de Ibn Baja, desde la carne. La carne finalmente es algo de la potencia, cierto la primera potencia de los cuerpos, habría que ver el pensamiento pasa, circula con los cuerpos. Pero, no, muy interesante todo, sobre todo el tema de la ficción. Eh, y sobre la estandarización, claro, tengo un, un punto de, de la estandarización, la indexación, que pensaba hacia el final en qué sentido podría diferir, porque en todas las épocas, digamos, han existido culturas intelectuales, académicas, en las que la circulación, digamos, escrita del pensamiento, al menos, eh, toma ciertas formas. Y que quienes eh, comparten eh, ideas y hacen circular digamos, eh, los pensamientos que escriben, ¿cierto? ya venimos diciendo que no es uno el que piensa, entonces es que sí, con eso. Eh, pero la, la circulación, en cierta manera, está de cierta, eh, normal, al menos desde el medioevo, ¿no? podemos observar eso un poco, ¿no? Porque, eh, tanto y no solo en el ámbito latino, en el ámbito árabe también, vemos que hay ciertos quiere, lo que escritura ciertos cierto ámbitos, bueno, Robert va para hacer la defensa de la filosofía eh, frente a la teología, lo hace a través de una sentencia, digamos, de legal, no una farba. O sea, hay, hay, hay, element, hay, hay culturas académicas que subvertir también en, en, en épocas antiguas. Ahora, lo que me parece, y yo creo que vamos a estar de acuerdo también, quiero escucharte, eh, finalmente aquí pareciera ser, en esta época, lo que acompaña, digamos, todo el poder que ha adquirido el sistema de estandarización e indexación digamos, de la circulación literaria, por decirlo de alguna manera, pero me refiero a los a dates, a a todo eso es que, claro, la radicalización finalmente en esta figura del empresario de sí, ¿cierto? De, de, de esta fase del capitalismo que vivimos, que tú también has descrito, eh, traspasada, digamos, al, al autor y al intelectual. Entonces, esa metafísica del sujeto, moderna, digamos, ha radicalizado una figura, un autor, que ahora tiene un Research ID, un IDH, y una, una serie de cosas que, cuando verdad, claro, pareciera ser que entonces, porque me... me me habló mucho, me interesó mucho lo que decía de impugnar todas las formas, la página, las letras, las fuentes. La... Pero ¿qué pasa con el autor? Que parece ser aquí el sujeto fundamental de la posibilidad de la, de la estandarización, de la indexación, ¿cierto? Eh, y, y cómo incluso la, cómo eso absorbe... Eh, pensamiento político, O sea, Foucault es el autor que tiene el, índice, el IDH más, más grande, más ajustado de todos los autores. Entonces, eh, eso. Son, son varias cosas, ¿no? Voy, voy a intentar eh, responder, ¿no? Eh, ¿Cómo salir de esto, no? Eh, precisamente recordé, o me hiciste recordar a, a Foucault y no lo había pensado así, pero, pero hasta lo voy a retomar incluso. Cuando Foucault dice, no, no hay escapatoria al, al, al, al gobierno, ¿no? A un gobierno. Y por lo tanto, la, la, la, lo que uno tiene que hacer es generar la estrategia para decir, no quiero ser gobernado así. ¿No? Sí. Y lo que nosotros, o sea, que hoy día ni siquiera hemos hecho eso. <risa> ¿No? Porque, eh, por ejemplo, lo que se quiere ahora a partir del de Ministerio de Educación, que los estudiantes tengan más horas de, de práctica docente en los colegios. Habría que exigir, antes de que se aplique esa medida, que nos presenten la evaluación de que la medida de, de, de, que ya pasó de tener la práctica a fin de, de, de los cursos a tener práctica a lo largo de, de, de la enseñanza, que ocurre ahora eh, que quieren que parta desde el primer año, que nos digan que eso tiene, eh, tiene, o generó mejora en la enseñanza y que los estudiantes de hoy día, gracias a eso, son mejores. No hay eso. Si uno se fija... Ninguna de las medidas que han venido de los ministerios en los últimos 30 años ha estado respaldada. Ninguna. Exigir un mínimo respaldo ya sería algo. ¿no? Porque lo que tenemos que mostrar es que hay otra forma de hacer eso. Por supuesto, me parece es estupendo que los estudiantes participen de la evaluación de un curso, incluso del profesor, que participen del gobierno eh, universitario. Pero hay que buscar cuáles son las formas en que ellos se asuman. Como estudiante y no como cliente, que es lo que, que, es lo que implica ahora. Porque si uno se da cuenta, la evaluación estudiantil se corresponde con la evaluación del, del curso. ¿no? O sea, si aprueban todo, el, el profesor recibe eh, mejor evaluación y es contratado el próximo semestre si es precario. No, Entonces, no puedo ser gobernado así y disputar cuál es la forma en que queremos que se gobierne la, la universidad, desde el ministerio, ¿no? Eh, Si no tenemos sistema de acreditaje, ¿qué sistema entonces para...? para porque no es que no, yo no estoy diciendo que no haya eh, evaluación ni medición. El problema es cuál es la evaluación y cuál es la medición que conviene a la universidad. A la universidad, ¿por qué? Porque las formas de medición que hoy día tiene la universidad vienen del sistema privado. Bueno, ya hemos visto eso de, de, de cómo eh, el... el eh, lo que se llama nueva gestión pública, ¿no? que finalmente el neoliberalismo de la administración pública eh, se introduce en los 80 en, en Europa, en los inicios de los 90 se introduce fuertemente en Chile y, y hoy día eh, los convenios de desempeño, por ejemplo, que todos tienen la, la universidad, los institutos, los profesores tienen que firmar, eso es el dispositivo de la nueva gestión pública eh, que es la neoliberalización de la administración. Eh, hay que preguntarse si esa forma de gestión de la universidad es la que corresponde o la que mejora la gestión de la universidad. Y estoy seguro que no. Un puro ejemplo. Transformamos la licenciatura y la mejor licenciatura fue la más barata. ¿No? ¿Por qué la más barata? Porque entre hacer clases de dos y tres horas, obvio, costo hora profesor, eh, dos horas. El espacio para 30 alumnos, eh, ¿cuál es el costo del espacio para 30 alumnos? Pero ¿cuál es el problema? A mí me pagan jornada completa... Independiente si hago dos o tres horas de clase. Si uno saca los costos, como se hace en la empresa privada, claro que va a ser más caro. Pero es que esto no es una empresa privada. Yo ya recibo sueldo, la universidad ya es dueña del espacio. No lo tiene que arrendar. Pero bajo esa lógica, tenemos una licenciatura que se agrega un par de cursos a la carrera. De pocas horas y pocos cursos. ¿no? ¿Es la mejor? Para nada. ¿No? Eh, entonces, hay varios índices para mostrar de cómo esta forma de, de, de, de medir los recursos, o de pensar la asignación de recursos, no es la mejor. No, no ser gobernado de esa manera, ¿no? pero eso implica, yo, yo, yo lo sé, un trabajo enorme de nuestra parte, porque tenemos que hacer eso, comenzar a hacer eso paralelamente, gestionando tal como lo venimos haciendo ahora, acreditaciones eh, y un montón de pega administrativa más. ¿no? Y uno saca la cuenta, ¿cuántas horas trabaja en la universidad? 60 por lo menos por lo menos, 60, ¿no? Eh, y además... Sí, por esto, ¿no? ¿No? Si ¿No? Sí. Entonces, claro, eso exige una pega fuerte de nuestra parte, pero eh, ¿quién la, ¿cómo la damos, no? Eh, y para eso es importante la, las asociaciones que se han estado formando Y a pesar, digamos, de que uno esté disconforme con, con las estructuras que tenemos, hay que, hay que ocuparlas, creo yo, ¿no? Pensamos con la mano. Eh, claro, estoy de acuerdo con la cuestión de, de, de la carne y la, y, la, y la potencia colectiva. No quiero esencializar el cuerpo, ¿no? Pero me, me he puesto a estudiar las formas de escritura, desde la pluma en adelante, ¿no? Y hay una temporalidad con la escritura que es interesante eh, de pensar, porque cuando uno escribía, cuando uno escribía, nunca lo he hecho, ¿no? cuando alguien escribía con pluma, tenía que untar la pluma, esperar que eh, no goteara y volver a, a, a la hoja y escribir. Esa distancia, esa dilación, era clave para la reflexión. ¿no? Después viene el, eh, la, la, la, la tinta, ¿no? Eh, que igual es incómodo borrar, entonces la gente era más precisa. Hoy día, que solo apretamos un, un botón, eh, eh, esa reflexión in situ eh, se ha reducido. No desaparece, pero se ha reducido eh, drásticamente. Y total, después imprimimos o volvemos a imprimir, si no hay, no hay rollo, ¿no? Entonces, a eso me refiero con, con la cuestión de, de, de la mano y el pensamiento, porque eh, ustedes tendrán amigos, y tengo amigos que todavía escriben así, ¿No? Eh, y claro, lo que pueden escribir así es distinto a lo que pueden escribir así ¿no? eh, y el cuerpo ahí eh, el pensamiento atraviesa el cuerpo ¿no? pero todos los cuerpos son distintos ¿no? y por lo tanto ese cuerpo singulariza la escritura ¿no? eh, y singulariza el pensamiento, y singulariza el pensamiento. Estoy completamente de acuerdo, o sea, siempre es colectivo. Sino cuando uno escribe usa palabras que uno no inventó, o sea, ya eso es, es básico. ¿no? Eh, incluso hasta la forma de escribir, los estilos de escritura. O sea, yo he aprendido, tengo ciertos, eh, ciertas, eh, ciertas digamos, estrategias de escritura que yo las vi, me gustaron y las reproduzco. ¿no? Había, hay un textito muy bonito de Genet que se llama La enseñanza de la retórica y muestra la transformación de la retórica en, en, en Francia y muestra Flaubert estudió en un momento en que la retórica tenía un lugar eh, importante y ten, eh, las composiciones de clase de Flaubert eran imitando un modelo no eh, si quiere analizar eh, un cuento tiene que escribir un cuento no eso lentamente se fue eh, se transforma después en historia literaria ya no, no hay y hoy día es en crítica literaria no entonces cada vez hay más distancia entre la escritura y el estudiante y el, lo que se llama hoy día un formato ¿no? eh, habría que volver a pensar en, en escribir cómo, ¿no? eh, si quiero analizar un texto literario, de ahí a mí me gusta mucho la escuela de Hiena ¿no? en, en, en la, la literatura tiene que tener su propia crítica, la crítica tiene que ser la, de la forma de la escritura literaria no, eh, no se trata de que uno se crea escritor por eso, o devenga eh, ficcionalista, no eh, pero yo me estoy interesando mucho ahora en la retórica. Eh, de hecho, con mi sobrino eh, eh, jugamos mucho. Eh, metáfora. yo lo llamo un par de veces a la, a la semana. ¿Qué metáfora inventó hoy día? ¿No? O catacresis o figuras literarias. Eh, tiene ocho años, nueve años, pero me doy cuenta cómo él, en su cotidianidad, va poniendo en juego eso. ¿no? Ese juego tan básico del lenguaje. Eh, los estudiantes hoy día ya casi no saben lo que es eh, ninguna de estas figuras retóricas. La retórica pero, no. Se ha perdido, ¿no? Y está volviendo de cierta manera, ¿no? Hay un, un nuevo, un cierto retorno a la retórica hoy día. ¿Y por qué me interesa la retórica? Porque el retorno a la potencialidad del lenguaje, ¿no? O sea, la metáfora potencia el desarrollo de la, de la, perdón, de la imaginación, ¿no? Este, mi sobrino, eh, eh, los ojos del auto, me dijo un día, ¿no? Está bonito, ¿no? Porque piensa el auto de, con, con otra imaginería, ¿no? Eh, y así va inventando eh, palabras. Hace poco empezamos con los poemínimos de Efraín Huerta, ¿no? Eh, poemas de, de 3 4 versos, y él también inventa sus propios poemínimos, ¿no? Y, y le dije que yo era el poemimista más rápido de Viña y que íbamos a hacer un duelo, ¿no? Y enganchó rápidamente, ¿no? Porque... Eh, Enseñándole a escribir como poesía o literatura, eh, yo espero que él este, desarrolle su propia su propia escritura, ¿no? su propia imaginería. ¿no? Eh, y por último, ¿qué pasa con el, con el autor? El autor hoy día eh, es un empresario, ¿no? Eh, porque quiero que hace el sistema de indexación con el, el, el, el Rich Ace, eh, el número que uno tiene de investigador, ¿no? Eh, el otro día estuve precisamente en una, en una reunión en la universidad donde nos explicaban todo este sistema. ¿no? Otra cosa que no hemos hecho es invalidar este sistema porque ya, tiene que haber una cierta contabilidad, pero el que hay no sirve para nosotros. ¿no? Y el ejemplo es, es eh, Foucault. ¿no? El sistema de impacto de un, de un, de una, eh, de una, en biología celular, por ejemplo, de un resultado de una investigación, es inmediato. ¿no? Se descubrió cómo opera una célula contra el cáncer o algo contra el cáncer y eso se replica rápidamente en un año ¿no? Foucault y Benjamin son los dos autores dentro del ámbito de las ciencias sociales más citados hoy día la fama de Benjamin es póstuma un año, dos años para medir nuestro trabajo no sirve ahí el, el tipo dijo, no, o si sea, ahora se ampliaron en ciencias sociales a cuatro años pero sabemos que tienen 20 años eh, todavía de citación, yo le dije, 20 años, 100 años le dije, yo, no eh, no nos sirve pero ¿qué hemos hecho para mostrar que no nos sirve más que señalar que en ConiCity pongan el libro ahora como... Nada, porque no hemos hecho nada para mostrar que eso no nos sirve. Y la gente que está detrás de esto lo sabe, ¿no? Lo sabe, porque se dan cuenta que si... Sí, qué la... qué interesante lo que acabas de decir, que, o sea, que, que yo decía como una, una, una ironía al final de la pregunta, ¿Perdón sí. que me sí. interrumpa que de Benjamín y foucault como el alto índice, digamos, más alto... De que tiene más, más altas situaciones, etc. ¿sí? ¿sí? ¿sí? Claro, uno lo dice un poco, pero claro, lo que demuestra es claro, cómo eso no sirve para nosotros, cuando para este ámbito, o sea, lo que tú estás diciendo es normal que al final que sean los dos autores más citados, autores antiguos, versus eh, los actuales investigadores en la ciencia dura, Por eso demuestra que finalmente no es para nosotros. ¿Qué investigación en ciencia dura es citada después de 10 años? Ninguna. Ninguna. Ninguna. A lo mañana, yo, yo solo tenía una, una, una pregunta como para ir cerrando una cuestión práctica de, de marxista. ¿no? Y me pareció muy interesante cuando entraste en la noción de calidad, eh, digamos, describiendo el dispositivo de calidad en esta nueva economía política, digamos, que, que, que Hayek denominaba filosofía de la libertad, más allá de la economía política, ¿no? como la idea de la satisfacción de las expectativas respecto de un objeto, o sea, de una mercancía. Eh, es decir, el problema de la valorización, es el problema Max por Antenomagia, ¿no? Cómo se valoriza algo, ¿no? Eh, en la eh, concepción neoliberal contemporánea, ¿no? Esa valorización aparece como una valorización subjetiva, ¿no? O se le no importa, como bien decía, respecto de las agendas, ¿no? Si esta es efectivamente de mayor calidad que la otra, lo relevante es la sensación subjetiva, que genera específicamente en el consumidor, de este caso. Y ahí me parece que hay una cuestión central que habría que problematizar, eh, digamos, con Marx justamente, eh, que es que precisamente ahí se produce la en tu cuerpo de imaginación. En el sentido de que lo que Marx diría ¿no? en, esta, en este mecanismo neoliberal es que, a cierto punto, ¿no? Es que no solamente el valor, ¿no? digamos, no solamente el objeto adquiere valor en función del sujeto que lo valora, sino también el sujeto se constituye como tal en el mismo instante de la relación mercantil, por decirlo de alguna manera. Entonces, hay una subjetivación en ese mismo instante que la economía política contemporánea oblitera, porque presupone la existencia del sujeto, ¿no? Y al presuponer la existencia del sujeto, ¿no? Eh, lo que hace es actualizar, por decirlo, eh, el dispositivo de separación respecto del, del sujeto respecto de su imaginación y hacer aparecer como que el sujeto ya estuviera allí frente a un, a un, a un objeto que simplemente valoriza, ¿no? donde la imaginación ya está completamente correspondida con la racionalidad del, de la economía. Quiero decir. Entonces está separada digamos, el mecanismo el, bueno, mi imaginación está totalmente cerrada justamente en ese punto en el que tú, tú subrayabas como cómo, cómo operan las personas. Te la acuerdo que, que es de, una, una apreciación subjetiva respecto al producto. Pero para que no sea subjetiva, el aseguramiento de la calidad tiene que objetivar. ¿no? Y eso es lo que. Porque, o sea, uno lo ve en la acreditación, en ¿no? el sistema de acreditación, que es lo que viene a ver el checklist. ¿Cumple con esto? ¿Cumple con esto? ¿Cumple con esto? ¿Cumple con esto? O sea, se sí, entrega calidad. Mi punto es eh, que. En ese mismo discurso se oblitera la producción de su gente? Claro, ¿No claro. Eh, no, de acuerdo, solo que ahí también la, eh, el valor en Marx tiene una comprensión distinta como tiene el, el valor acá. ¿no? Porque el, el, el, el, el, el valor en Marx también tiene que ver con eh, la cuestión de la plupalía. Y acá el valor, y ahí completamente de acuerdo, eh, desde, desde este otro punto de vista, supone o presupone un sujeto. Y para mí lo, lo, lo complicado de eso es que no presupone cualquier sujeto, sino además un sujeto racional. Que es precisamente un sujeto que el fetichismo viene a anular completamente. ¿no? Porque aquí no hay sujeto racional. O sea, ¿no? hay un, un libro que es muy bueno o sea, de analizar, ¿no? Eh, que es un homenaje a Harold Harberger que se hizo La Católica. Un libro que todos los neoliberales chilenos, no sé si todos, pero bueno, muchos escribieron ahí. Y sería interesante eh, analizar los ejemplos que ellos dan de este sujeto, ¿no? porque lo, esto, lo, los neoliberales a, asumen el lugar de la economía como el de la microeconomía, y por lo tanto esperan que uno este, eh, racionalice todo, ¿no? desde si tengo sexo o no tengo sexo, porque eso implica un cierto desgaste de energía, y por lo tanto un valor en el sentido más tradicional. Así me compro una agenda de 100 u otra de 1000, ¿no? Eh, obliterando completamente el ámbito inconsciente que opera eh, en la cuestión del gasto, por ejemplo, o, o del, del mismo consumo, ¿no? Eh, y no hemos hecho nada, bueno, nuevamente tampoco hemos hecho nada para impugnar ese sujeto, porque no hay sujeto racional, ¿no? Y ellos tienen detrás la teoría de la acción racional, por supuesto, eh, pero eso implica un sujeto completamente autoconsciente, eh, cartesiano, ¿no? Que ni el mismo Friedman o Guzmán lo han sido, no? Uno puede leer sus eh, su intervenciones, no, y ver los lapsus si uno quiere. O sea, un psicoanalista tiene que empezar a trabajar acá analizando los discursos de los neoliberales, ¿no? Eh, ¿sí? Bueno, muchas gracias nuevamente. Gracias